Hola, soy Pepe Soriano, soy consultor y e learning y me dedico al mundo de las nuevas tecnologías y de la educación desde el año 2003. Inicialmente, mi carrera profesional no estaba enfocada al mundo de la educación, pero en mi juventud tuve una experiencia que me marcó. Tuve la enorme suerte de poder ayudar y reforzar en el aprendizaje a un niño con síndrome de Down y esto hizo despertar mi vocación docente. A principios de este siglo, empecé como becario en una de las empresas valencianas referentes en el mundo del e-learning, y desde ese momento no he parado de formarme. Un grado de pedagogía en la UNED, un curso de experto en la gestión de la formación a distancia de la Universidad Complutense de Madrid y decenas de cursos, tanto presenciales como online. Considero la tecnología como un medio para aprender y no como un fin en sí mismo cada uso de la tecnología debe tener un respaldo didáctico. Este aspecto es fundamental, ya que muchas veces nos dejamos llevar por el mero uso de las tecnologías sin tener un fin pedagógico. A nivel profesional me gustaría destacar tres puntos importantes. El primero de ellos es que ayudo a las empresas y a las organizaciones en la implantación y en la mejora de la calidad de la formación e-learning. El segundo de los puntos es que creo y adapto materiales didácticos para conseguir cursos online que realmente faciliten el aprendizaje. Por último, aunque me encantan las TIC, también me gusta disfrutar del contacto de las personas. Por eso me gusta impartir cursos, conferencias, charlas y poder aprender en cada una de ellas. Te animo a leer, compartir y conversar a través de la red. Te doy las gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos.